Un hombre identificado como Víctor Ventura denunció este viernes que dos agentes de la DGC le colocaron una multa sin ninguna justificación en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la cual dice no pagará. Yo vengo caminando en la calle la Cruz, frente al porvenir, entonces me paro a mí. Me paro con un muchacho, un rubio, y me dice a mí: tienes papeles? Y yo, sí, veo quiénes están? Con mi cargo puesto. Dice uno: ¿ponse la y se ríe. Y yo, ¿por qué tú me pones mucha si yo cago en mi capo y todo es ilegal? No, no, póngasela. Y Rubio que está conmigo le dice, pero tú no un fresco. Si no, póngasela ahí también. Y lo que hace es bien y ve la foto donde lo no tengo yo ahí de ellos yo, ahí. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.